Ingresamos a la plataforma con nuestro usuario y contraseña. Hacemos clic en el botón Ingresar. En la página principal, hacemos clic en el reloj que se encuentra en el lado superior derecho. En turnos agendados, seleccionamos el centro al que pertenecemos. Seleccionamos si queremos ver los reportes de servicios o recursos. Especificamos cuál. Especificamos el periodo y la fecha. Hacemos clic en el botón Ver reporte. Se desplegará un listado de todos los turnos agendados en el periodo seleccionado. Podemos incluso elegir ver los turnos agendados de un solo día. Si usted desea puede descargar este reporte haciendo clic en el botón descargar. El sistema descargará un PDF con los reportes del periodo seleccionado.